Al cuestionar a Franco Macorizanos sobre los puntos positivos del actual gobierno, afirmaron uno de los sectores que ha recibido atención es el educativo, además de las comunidades rurales. Él, por ejemplo, ha trabajado en, en muchos ámbitos, pues, le ha, ha, ha dado mucha prioridad a la educación, a la salud, ha trabajado el gobierno en esa, en esa área. La educación. Eh, ha hecho bueno pero imagínate, toda esta delincuencia que hay, uno pues puede andar ni en las calles, ¿cómo uno puede dar un visto bueno de, de tantas eh, eh, nociedades que hacen aquí eh, estos delincuentes? Bueno, ha hecho varias, por lo menos está la educación que se ha, se ha destacado ahí en la educación, pero la delincuencia sigue igual, la delincuencia me ha aumentado demasiado, o sea que ahí tiene que tomar en mano dura, las autoridades están suelta, Principalmente los jueces, los abogados. Ha hecho mucho punto importante: la educación, los. están pues, de vivienda que he llevado en algunos sitios, pero ha hecho muchas cosas buenas. Ha hecho muchas cosas bien, muchas, muchas cosas bien, como cuál, Como la salud, que es algo muy importante. Eh, donde ellos se han quedado atrás es con la comida, que es lo que el pobre más necesita. Que no se han acordado de bajar nada. Lo que han hecho es seguir subiendo. Yo considero que ese es el punto más, prior más prioritario que debe de tener un país. La comida para la pobreza. Sí. Alimentación y medicina. Bueno, ¿y se ha preocupado mucho por el campo. ¿Por él? Por el campo. ¿Se ha preocupado? Sí, pero hay pobres, se ha preocupado. Lo único malo es la, la delincuencia. De lo único que usted ve que esto no, está que no, que no, que no, acabando. ¿tú? pero ella ha preocupado mucho por el pobre. Otros prefirieron abstenerse de opinar y aseguran que no hay puntos positivos que resaltar. El Año no ha hecho nada bien aquí, por eso vamos a querer el gobierno a Leonel Fernández Reyes. No, no le no encuentro mucho, porque los puntos más positivos que ella hubiera podido enfrentar era la criminalidad y la corrupción entre ellos mismos, que, y todavía no lo han podido hacer. Entonces, la droga ha arropado eh, eh, el país entero. ¿Qué decir que no han hecho específicamente los puntos positivos que el Dominicano quiere? Yo reconozco a ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Por qué? Porque aquí la delincuencia y el narcotráfico se ha apoderado de nuestro país. Es decir, que ellos no tienen nada positivo. Bueno, yo está los puntos positivos del gobierno porque aquí lo que hay mucha corrupción y mucha delincuencia. No hay punto positivo, ¿no? no. hay punto positivo. Esto se está cayendo muerto. El país se está cayendo muerto. Si sí, en la región no hay de Aquí son pocos puntos positivos. Porque aquí no ha llegado el desarrollo. Por ejemplo, la provincia de Duarte, de los puntos positivos. Ella, hará, ella ha hecho grandes cosas. Por en bueno, la capital, soy teleférico, y buena obra. Pero aquí en la región no hay de ¿No hay punto positivo para ellos? Bueno, para mí no hay ningún punto positivo. Porque te voy a decir por qué. El gran punto que ellos atribuyen como positivo es el sistema de la educación que ha mejorado. Ellos sí han construido escuelas, planta física, pero la educación ha desmejorado en este gobierno más que en todos los otros. El sistema educativo está por el suelo ahora mismo. Cada día la educación pública está peor. Entonces no creo que haya punto positivo en este gobierno porque la delincuencia ha crecido más. La falta de institucionalidad se ha aumentado. E incluso la justicia, que era un punto que era muy bueno, ellos la han dañado metiendo la cuchara y presionando a los jueces para que le den fallo a favor. Del gobierno, porque ellos creen que con eso están combatiendo la delincuencia. Así que yo considero que Muerto. no hay punto positivo, hermano.